El día de hoy te voy a compartir este masito, también sus estrategias y te diré cuánto me costó conseguirlo. Y aquí muchachos tienen al frente a los reyes magos justamente, o los tres big bats como se quiere decir, Kang, Galactus y Thanos. Estas cartas, ¿cómo las he conseguido? Me han tocado en cofres. Hay gente que sí les ha salido justamente los tres Big Bats en cofres y son muy afortunados. Pero en mi caso, yo he comprado cada uno de estos Big Bats justamente por 6000 de tokens. Y ahora, muchachos, pasemos al tema de los costos. Mi cuenta no es una cuenta free to play, es una cuenta que ha gastado dinero. Sí, ahora, ¿cuánto dinero se ha gastado mi cuenta? Pues veamos. Mi cuenta tiene jugando desde el 16 de octubre del 2022. Desde ahí en adelante tiene todos los pases de temporada comprados. Vayan sacando sus cálculos con eso, luego de esto he gastado también en el bundle de novatos del Capitán América que son algo de 3 dólares, luego de eso el otro gasto que hice justamente con dinero fue, que recuerde fue el de Momoko Magic, justamente por la variante de Mystic, pero ese dinero fue justamente gracias a todas las donaciones que estaban haciendo la, las personas justamente en los streams que me permitió poder comprar esta, este paquete porque de otra manera no lo hubiese podido haber hecho, ahora los demás bundles que cuestan oro que los he comprado justamente con el oro, ha sido oro farmeado totalmente por mí dentro del juego durante todo este tiempo acá yo no he gastado dinero en la tienda por ejemplo para poder estar comprando oro y con eso digamos estar comprando eh, los bundles ahora el tema del oro también eh, es justamente conseguido como les decía de puro farmeo, eh, otra cosa también interesante acá es que yo no soy de comprar variantes, siempre les aconsejo que no lo hagan, incluso compré al comienzo del juego unas variantes y me di cuenta que era un gran error y después tampoco no actualizaba misiones con, con oro, entonces ese oro juntándolo desde, desde ese tiempo hasta ahora me permitió justamente comprar los mejores bundles que tenían los mejores ratios y eso ha sido de que pueda, poder, de que pueda conseguir justamente una cantidad de tokens necesaria para poder terminar comprando los tres big bats además no olvidemos también que en la apertura de cofres está la recompensa de 200 a 600 tokens, que eso también me ayudó a acelerar un poquito más la cantidad de tokens acumulados y así poder conseguir también todas estas cartitas entonces para que se den una idea así como está mi cuenta ahorita tiene un aproximado de gasto total de 100 dólares y además de esto pues tiene todo un farmeo consciente no y un gasto justamente de recursos lo más óptimo posible para poder digamos tratar de obtener todos estos tres big bats a la gente que le salgan los big bats pues oye enhorabuena, la verdad porque se están ahorrando un montón de tokens ahí pero en mi caso los he tenido que conseguir uno por uno de forma muy paciente para poder lograr usar por fin este masito, y es verdad se siente como si te hubiesen puesto el guantelete de Thanos con todas las gemas del infinito y sientes todo el poder cuando usas en este mazo y ahora le voy a decir por qué y ahora sí muchachos vamos a comenzar a explicar este masito, por cierto Galactus Thanos y Khan no es simplemente un capricho que estén juntos en este mazo sino realmente tienen un gran propósito y tienen una gran sinergia entre los tres. Eso voy a pasar a explicarlo un poco más adelante pero aquí vamos a comenzar con Ant-Man ant, -Man. ant -Man es una carta que ustedes dirán ¿pero qué hace Ant-Man acá? Es una carta de 1-1. Bueno, el principal propósito que va a tener Ant-Man es de ser jugado justamente con Valkyria. cuando tú juegas en una ubicación donde tienes Valkyria y Ant-Man y hay otras dos cartas ahí ¿no? que con esto ya tienes cuatro cartas en total, pues ant se va a bostear justamente con más tres de poder esto hace de que pueda, al momento de que Valkyria los setea a todos con 3 de poder, pues Ant-Man va a sobresalir justamente con esos más 3 de poder. Y así terminas ganando en esa ubicación. Y ahora viene yondo muchachos. Una gran carta también que puede llegar a destruir una carta clave del oponente. En este caso, yondo destruye la carta que va a robar el oponente en el siguiente turno. Y esto hace que pueda llegar a ser una carta clave. No solamente eso, que también puede ser una carta que pueda tener gran poder. Y esto pueda llenar, digamos, un poquito más a Null. Y también pueda reducirle un poco de coste a Dead. Así que esa relación que tiene Yondo con Null y con Dead va a llegar a ser muy buena muy eficiente, luego muchachos tenemos aquí el monger. esta carta no solamente te va a servir como counter para otras cartas que te juegue el oponente de coste 1, sino para destruir las propias cartas o las propias gemas generalmente de coste 1 para poder dejarte libre las ubicaciones y así puedas jugar libremente a Galactus en alguna de las ubicaciones que quede despejada, luego viene Wave muchachos que generalmente si vas a jugar a Wave en turno 3 es porque tienes también en la mano a Galactus y en turno 4 jugarías a Galactus y con eso comienzas a jugar después todo lo demás para poder ganar la partida, y además Wave también va a ser una carta de counter muy excelente, porque depende del mazo que te esté jugando el oponente puedes hacerlo jugar una sola carta nada más y no necesariamente la carta que te va a jugar el oponente va a ser su mejor carta puede ser que haya tenido unos pésimos robos y te termine jugando una carta de coste 1 o coste 2 de repente porque no tiene nada mejor que jugar y aquí muchachos tenemos a Shang-Chi una carta de counter excelente que generalmente se va a jugar en el turno final con Galactus ¿qué pasa con Galactus? gracias a los dos de poder que tiene Galactus generalmente no va a tener prioridad en eso ubicación, cuando tú juegas en una ubicación donde juegas Galactus por ejemplo por ahí de repente hay algunas cartitas ya del, del, del enemigo en esa ubicación y ya tú cuando juegues Galactus no vas a tener prioridad, van a estar ganándote por poder entonces eso te da la chance de jugar Shang-Chi el siguiente turno y el oponente generalmente va a querer tratar de ganar con, la, con las cartas más fuertes que tenga y ahí es donde pues, Shang-Chi hace un gran trabajo más algunas otras cartitas que lo pueden acompañar incluso acá puedes tener Anman también para que lo acompañe a Shang-Chi y de repente otra gema más por ahí del infinito que puedan hacer justamente que Ant-Man se bostee y pues puedas ganar justamente por esa diferencia de poder, y ahora aquí viene el primer Big Bad muchachos que vendría a ser Khan, una de mis cartas favoritas porque te permite ver justamente la jugada que te iba a hacer el oponente en ese turno generalmente acá la estrategia con Khan ya está cambiando un poco, ya no siempre tienes que snapear cuando vas a utilizar Khan sobre todo Khan se está utilizando en el último turno justamente o en el turno final después de haber jugado Galactus para saber realmente lo que tenía el oponente por jugar, cuando tú no snapeas con can el oponente piensa que vas a jugar realmente no eh, las cartas justamente para que tú también trates de ganar y el oponente va a ser su mejor jugada y ahí es donde vas a ver realmente con can qué es lo que tiene sin snapear porque si tú snapeas, el oponente puede sospechar que tienes a can y te puede jugar cualquier cosa de repente por ahí no te va a mostrar su mejor juego y de esta manera pierdes la oportunidad justamente de ver la información privilegiada incluso hay una jugada también que hace que can sea bastante bueno donde de repente por ahí también puedas robar una carta adicional a ver vamos a poner este caso digamos que tienes wave en turno 3 la lanzas y no tenías todavía galactus verdad y a qué pasa si lanzas a wave en turno 3 eh, va el turno 4 y robas justamente a kang imagínate que juegues a Kang y después de que se desaparece Kang se roba otra carta más porque así es lo que sucede cuando tú robaste a Kang en ese turno donde lo jugaste pues se roba una carta nueva y de repente esa carta nueva que robas puede ser Galactus me ha pasado en algún momento esa jugada y es una jugada la verdad bastante buena pero es también una cosa de creer que puede llegar a pasar así que es un riesgo de todas maneras pero hasta para eso también Kang puede llegar a ser útil y ahora muchachos pasamos con el Devil Dino que esta es una carta que va a sinergiar de manera brutal con este mazo también por ¿Por qué? Justamente porque tenemos las gemas del infinito En el estilo de Thanos Generalmente tu mano va a estar siempre llena Generalmente llena, así que tienes siempre eh, Constantemente ciclando el robo con las gemas Y esto va a hacer que a Dino lo puedas lanzar en turno 5 O si quieres lo puedes lanzar en turno 6 Junto con alguna gema del infinito Para que también robe una carta y trate de Mantener la mayor cantidad de poder posible Y bien muchachos, ahora tenemos a Valkyria Que esta es una gran carta de coste 5 Una carta muy versátil, acá no siempre Vas a necesitar de Galactus o no siempre vas a Robar Galactus, entonces van a haber situaciones donde donde si vas a poder jugar Valkyria con Ant-Man en, en ubicaciones completas Por ejemplo para poder ganar esa ubicación O también de repente con Galactus Con la Gema del Alma por ejemplo También puedes hacer una buena jugada A veces el oponente no siempre te va a llenar Toda la ubicación o su parte de la ubicación Cuando juegas Galactus, te va a poner a lo mucho Tres cartas de repente por ahí entonces es una gran oportunidad para que tú juegues Galactus, ¿verdad? y en el turno final puedes jugar a Valkyria con la Gema del Alma y con eso le puedes terminar ganando al oponente sin ningún problema y ahora muchachos nos vamos con una de las cartas más versátiles de coste 5 de este mazo y que hace que justamente este mazo también sea bastante flexible y bastante estratégico, estamos hablando de Valkyria, no siempre vas a depender de Galactus para poder ganar una ubicación porque acá Valkyria va a arreglar ese problema Valkyria se puede sinergiar muy bien con ant en una ubicación llena o Puedes sinergiar muy bien justamente con la gema del alma. En una ubicación llena también. Y poder ganar sin problemas. Pero necesitas justamente que Valkyria Tenga, eh, no tengas prioridad justamente en, el, en ese turno donde lo vas a jugar Que generalmente va a ser el turno final Si no tienes prioridad está muy bien Porque el oponente devela sus cartas primero Y después tú vas a develar finalmente a Valkyrie y Vas a setear a todo de 3 de poder Y ahí es donde el Antman se puede bostear con más 3 adicionalmente O la GM del Infinito puede terminar eh, Tirándole digamos el menos 1 A todas esas este, a todas esas cartas enemigas Y así puedas ganar sin ningún problema en esa ubicación Ahora si nos vamos al escenario donde juegas Galactus Galactus lo puede jugar en turno 5 por ejemplo en una ubicación y lo ideal sería que en esa ubicación pues el oponente vaya ganando verdad para que así no tengas tu prioridad y puedas lanzar a Valkyria, digamos en el turno final junto con la gema del alma que sería la situación más ideal y sería la más óptima también si no tienes nada mejor que jugar Valkyria más gema del alma en esa situación ¿qué va a pasar si el oponente lanza tres cartas digamos en su ubicación y tú lanzaste también a Valkyria más la gema del infinito del alma vas a terminar ganando sin problemas ahora Ahora, si el oponente lanza digamos 4 cartas en esa ubicación y tú igual tenías 3 cartas, jugaste de último igual, ¿verdad? Sin prioridad. Pues ¿qué va a pasar? Valkyria va a satear todo a 3 en la ubicación del oponente, que generalmente el oponente tendría cuánto? 12 de poder, ¿verdad? Y tú vas a tener 9 de poder en tu ubicación. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que como la gema del alma le quita menos 1 de poder a las, todas las cartas enemigas, pues de 12 va a quedar a 8 y tú vas a estar con 9 de poder, o sea, igual vas a ganar. Y aquí muchachos tenemos a Null, que es una carta que generalmente va a ser el overkill del turno final junto con Galactus. Esta carta justamente va a sinergiar bien con Yondu, puede sinergiar también con Killmonger, porque Killmonger puede matar varias gemas, cartas enemigas que de repente tienen algún poder importante, y por ahí también Null se va a nutrir de todo eso con más poder. Pero donde se va a nutrir realmente con poder va a ser cuando Galactus eh, active justamente su habilidad y todas las demás ubicaciones se destruyan, donde van a haber cartas también con gran poder ahí, donde pueden haber y con esto Null puede llegar a tener un gran poder 20, 30, 40 de poder y estaría pues genial Que te va a ayudar justamente a poder ganar la partida en el turno final Pero ojo que generalmente cuando lanzas a Null es porque no tienes prioridad Para que así un Shang-Chi no te vaya a eliminar no Porque si el oponente tiene Shang-Chi y tiene prioridad Ya sabes que por demás que lances Null ahí porque te lo va a eliminar Entonces generalmente Null se juega sin prioridad Y tratas de poder sacarle la mayor cantidad de poder posible de, los, de las demás ubicaciones que hayas eliminado y aquí muchachos vamos a pasar con Galactus que gracias a este mazo de los tres Big Bats para mí se vuelve una carta súper interesante que sucede que generalmente el oponente no se espera aquí a Galactus porque no es el mazo que generalmente están acostumbrados de ver de Galactus generalmente cuando tú ves a Wolverine ya sabes que tienes a Galactus ahí más adelante o cuando estás viendo de repente que te lanzan Electro o Psylocke ya, te, ya el oponente ya sabe que viene un Galactus y ya tiene que estar viendo cómo lo va a conteriar en cambio acá no se lo esperan. Y eso es la parte buena que tiene este mazo. Que por la cantidad de cartas diferentes que hay. No se esperan un Galactus en muchas de las ocasiones. Entonces ¿qué pasa? Aquí Galactus tú tienes que jugar siempre sin tener prioridad. Para que pueda ser exitoso aquí en este mazo. Y puedas ganar partidas. Y generalmente pueden ser partidas que te den 4 a 8 cubos. No va a ser la típica el típico mazo de Galactus donde el oponente se retira. Aquí, generalmente, si sí vas a poder jugar incluso hasta el final. Y esto va a ser muy interesante. Le vas a poder sacar muchos cubos con este mazo. ¿Y qué pasa? Aquí con Galactus tienes que siempre pensar en tener, proyectarte en cuál va a ser la ubicación donde vas a lanzar a Galactus. Donde de repente el oponente ya tenga un par de cartas jugadas. Para que no juegues con prioridad tú, sino tú juegues sin tener prioridad. Y así poder lanzar tus demás cartas. Sea nul, sea de repente. Dino, o sea, la misma muerte, o sea, este Valkyria también con el efecto que les estaba comentando hace un rato. Y puede hacer que Galactus funcione perfecto aquí. Y aquí, muchachos, con la popularidad que ha tenido Galactus durante todos estos meses anteriores, han ido saliendo mazos, justamente que siempre llevan cartas por ahí para contrariar a Galactus. En este caso, por ejemplo, si ves que te utilizan un Dahut, es probable que después te pongan un Viper ahí. Te pongan, te lo pongan a Dahut al lado de tu ubicación. O de repente por ahí también te pueden poner debris. O te pueden poner Titania. O el mismo Profesor X también es un counter bastante fuerte de Galactus tienes que tener mucho cuidado con todos esos, eh, con todas ese tipo de counters que pueden tener los mazos, tienes que saber identificarlos de las primeras cartas que te está jugando el oponente y así poder saber si es que realmente vale o no vale la pena lanzar Galactus, incluso yo he conteriado mazos de Galactus con Profesor X y la verdad es horrible para un jugador de Galactus ver que te terminan ganando la partida por un puntito de poder, Profesor X tiene 3 de poder, Galactus tiene 2 y de, luego de que Galactus hace su habilidad con Profesor X ahí, no va a poder hacer nada más y termina perdiendo la partida pero si sabes identificar todos esos counters que te pueden poner turno tras turno pues puede ser que sí sea momento de que juegues Galactus bien acá y puedas llevarte muchos cubitos por partida y ahora muchachos pasamos al último Big Bad que vendría a ser Thanos, esta carta de acá va a hacer que este mazo cobre una dimensión diferente porque justamente la configuración que va a tener este mazo va a hacer que el oponente no pueda saber si es que realmente estás llevando Galactus aquí y lo puedas agarrar de sorpresa las gemas del destino hay gemas muy valiosas acá y por esa razón es que Psylocke no la necesitas llevar en este mazo, porque la gema verde no recuerdo si era la gema de la mente, no me acuerdo cuál era el nombre exactamente de esa gema, pero la gema verde va a ser de que justamente puedas rampear uno de energía generalmente esa gema la vas a utilizar en turno 4 para poder justamente jugar Galactus en turno 5, o sea es una buena alternativa, ahora las demás gemas que tiene este Thanos también te van a ayudar a estar robando cartas y entre ellas puedes tratar de robar también a Galactus por ahí si en o no lo tenías todavía en la mano y las otras cartas que te puedan ayudar también a complementar la estrategia, lo que siempre adolece Galactus muchas veces es en el tema de robo de cartas y aquí lo que hace Thanos es de, de cierta manera solucionarle, porque claro también pensemos de que pues el mazo ahora tiene muchas más cartas también y obviamente cuando tú robas cartas puedes estar robando otras gemas o puedes estar robando también cartitas de repente que no necesariamente sean Galactus, pero acá lo que estamos viendo es que los robos de carta generalmente vas a terminar robando Galactus, vas a terminar jugándolo pues para turno 5 muchas veces y con eso te va a ir bastante bien así que acá Thanos. Mira, en este mazo generalmente no lo vas a jugar a Thanos, es raro la verdad que lo puedas jugar a Thanos donde lo, donde lo puedas jugar con 20 de poder, generalmente eso no va a suceder, pero Thanos más que todo sirve para poder reconfigurar el mazo de Galactus y así no lo haga tan evidente hacia el oponente y no tenga y lo agarre de sorpresa al momento de que digamos este, no se espere un Galactus ahí, no lo agarras con la guardia baja, entra Galactus con todo y Bloom. Comienza la fiesta. Y aquí muchachos el por qué Thanos es tan importante en este mazo. Es justamente por dos gemas que ya les estaba comentando. La gema del alma que va a sinergiar muy bien con Valkyria. Y la gema justamente de rampeo. Que es la gema verde que va a hacer que puedas. Que pueda ser posible que puedas lanzar Galactus justamente en turno 5. Sin que el oponente se lo espere. Y muchachos Thanos además de brindarte justamente esta mecánica de robos. A través de sus gemas. Lo que va a hacer también es que te va a dar dos gemas. Que son súper importantes para este mazo que vendría a ser la gema naranjado, la gema del alma que va a servir muy bien con Valkyria o que incluso en el turno final puedes lanzarlo con Devil Dino también la Gema del Alma y que tal vez esos descuentitos de menos uno que hace la Gema del Alma en las demás cartas enemigas pueda ser útil justamente para que puedas ganar también por puntos de poder de diferencia y lo otro es la Gema Verde la Gema Verde que es la de Rampeo que es como una Asylum ahí que va a ser también de que lo agarres con la Guardia Baja al oponente que no sepa realmente que, estás la, que estás, eh, vas a lanzar un Galactus en turno 5, esas son las dos cosas bien importantes también además de la mecánica de robos que te puede ofrecer Thanos aquí. Y ahora tenemos a Dead, muchachos, que es una carta que va a sinergiar brutalmente no solo con Galactus, sino también con Jondu y Killmonger. Generalmente vas a poder jugar una Dead al menos con coste 2 después de todas las destrucciones que hayas hecho, si bien no con coste 0. Es una carta muy interesante, es una carta muy buena, es una carta que generalmente también es en un turno final donde puedes llegar a poner mucho de poder. Pero recuerda esto: que no siempre, o que, neces o que digamos que es obligatorio mandatorio que no estés jugando. Con prioridad, juega sin prioridad para que puedas lanzar tranquilo a Dead Y de repente null con Dead. De repente que son cartas que tienen mucho poder ahí. Y con eso no te vaya a afectar un Shanshi. Pero bien, muchachos, ya he tratado de cubrir todos los puntos o todos los ángulos estratégicos que puede ofrecerte este masito. Ahora sí, nos pasamos a la parte divertida que vendría a ser los gameplays. Los tres Big Bats viejo. Washington acá, podemos cambiarlo si queremos. ¡Ay! Bueno, igual me conviene que se mueran, ¿no? Pero qué perro eres, ¿eh? Eres un perro, ¿eh? Eres un perro, viejo, ¿eh? Lo sabías, ¿no? Es un perro, viejo, ¿eh? Yondo ahí. Lock, Hasta turno 4 tengo, ¿no? Todo se ve para la derecha al final. ¡Oh! Todo se ve para la derecha. El killing no lo voy a poder utilizar. Entonces, ¡Uy! Ah, bueno, pero ahí con, con Killmonger puedo arreglar la situación. Lo otro es que haga esto solo, nada más. Porque si no estoy forzado a tirar Killmonger. Si en turno 4 no me sale el rampeo, pues ya fue ya. Van a necesitar a tirar eso así nomás Ok Con cualquier cosa me va a ganar supuestamente, ¿no? Cosmo, bueno Que le salga otra genita, nomás y somos felices, ¿eh? <risa> nada, pero el problema es que no vamos a mover No, no salió nada, viejo Ya no sé si me convenga lanzar Killmonger acá ya Igualito va a ser, ¿no? Vamos a tirar toda esta cochinada así una vez. No hay mucho que hacer acá. Igual estoy matando la gema de poder. Ah, acá tenía este... Lo tiene atorado. Ah, se está, está atracado con el cosmo. Igual quiere poder acá. A ver, yo le voy a eliminar 5 cartas, ¿no? Queda con 4 de... Bueno, en realidad queda con 3. Queda con 2. Thanos abajo. Uy, qué bonita variante de Thanos. ¡Uy! ¡Oye, ahora! ¿El juego se crashea por eso también? No me moleste, viejo. ¿Se crashea ahora también por eso? 21 de poder, eh. El tema es el Shang-Chi acá. Acá puedo rampear un poquito más. Tengo nulo en 21 ahorita. ¿Por qué no? ¿Por qué no debería salir el número acá de 21? No sé por qué se lo pone en 0. Aquí lo comp... Oh, hey, let's go. De todas maneras, no es para celebrar todavía. Galactus a la hora que sales. Si sí, yo nomás tengo que hacer esto, esa es la, la mejor jugada que puedo hacer ahorita. Ah, vamos, viejo. Ok, sigamos. Oh, oh, oh, oh, cuidado. Ya, eso está bueno. Vamos a dejar el pico acá solito. Ya, eso está bueno. <risa> Mansión Si sí me conviene que salga algo ahí Vamos a tirarlo esto acá sí. Mientras más cosas pueda matar Galactus Mejor es Bueno, puede salir un poco antes Galactus, está bien no Necesito rampeo ya Puedo tirarle esto acá igual Ir matándole cosas El Elysium lo podemos dejar ahí por si acaso Si no Nakia A ver, es bot No parece bot pero conviene mucho jugar Galactus a la izquierda ahorita. ¿eh? Lukashy. Nah, no. Ah, oh, ok, ok, ok. No me quejo. Y lo genial es que tengo acá este Soul. Mm. Tengo para hacerle toda la jugada bonita al final del turno. ¿eh? No. No necesariamente es bot. Vamos a tirarle acá nomás porque acá lleva, acá tiene dos cosas. Está interesante tirarla acá esto. Oh, Tengo null. Vamos a ponerlo ahí. Puedo tirar este Soul Stone. Bien. Ya. 20 puntos nul. No quiero... No quiero ser el que, el que le vaya a ganar en... No quiero ganarle prioridad yo acá. No lo quiero hacer. Vamos a tirarle así nomás esto. Y de ahí le puedo tirar Thanos null ya si quiero. Ahí nomás está bien. <risa> pues bueno. ¡Oye, no! Espérate. La puta madre, huevón. Tiene, tiene Shang-Chi, o me está jodiendo de Shang-Chi. Tengo una forma de poder de repente hacer algo acá, interesante. Puede ser que tire wave. Ah, bueno, primero vamos con Kang a ver qué cosa tiene. ¿Lo tienes o no? Yo soy Iron. Aparentemente no tiene forma de ganar, huevón. Ahora, no sé si va a volver a snapear, que eso es lo malo. Y me hace snap. Ya, a ver, por si acaso aquí hay que, hay que tener cuidado con el shang -Chi, Así que hago esto y hago esto así. ¿o? No vaya a ser que tire un shang Y ahí él, él pierde, pues. No debería poder ganar ahí. Ah bueno Toma perro! Oye pero cambió su jugada Pero no era una buena jugada igual Pueden poner comando bots Y ahí van a ver cuáles son los bots Ya esto se deja ahí Esto no se puede Se queda ahí por el Por el hecho de ver si lo podemos sacar a Galactus en turno 5 Troller Elysium Puedo sacarlo mucho antes todavía Un turno más y sale Galactus, eh Espérate Si yo hago esto ahorita acá Claro, llego a 4 Nada más, ¿no? Ok Voy a dejar el Antman ahí Habla Jorgito, ¿Qué onda, perro? Eh, llevo 50 cofres, no sé. Debería salir... Ah, te puede llegar A salir hasta en, seten hasta en el cofre 78 O 79, creo que te puede llegar a salir incluso Ok le puedo tirar la Time Stone ahí. Era regalo. Puede ser que, espérate, acá puede ser que me tire Jagger y ahí sí, me, ahí sí me molestaría bastante tirar Jagger eh. Sucede que esto de acá como está en cero. Igual mientras más cosas mate Galactus es mejor. Pero tengo muchas. Si me sale Valkyria, por ejemplo, tengo dos cartas acá. Bueno, el Antman. Ant Galactus, Antman. Eh, esto y más Valkyria podría ser. Hay que tener cuidado con el Jagger ahí. ¿eh? Dar Daredevil. Muy bien. Oh. Gracias. No sé por qué que a veces le da. Uy, LOL. Weón! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Ahí está. Sino que a veces no sé por qué le da mucho el foco a la otra hueva. A ver. Galactus acá. Igual podemos tener problemas aquí, eh. No está del todo seguro tirar Snap acá. Puede tirar. Puede tirar Jaggerna weón, y me... nos puede ganar. Podemos sacar esto y hacer así. Mantener estas dos gemitas por si acaso. Tu amistoso de está aquí. Bueno. No hay problema. Se puede aguantar. Mm, ya. No salió Valkyria no salió Valkyrie acá. Mm, de todas maneras, no está mal para que salga muerte. Por dos, ¿verdad? El tema es que yo no voy a poder robar nada acá. Dos, cuatro, seis, siete. Está complicado. Ángela. Este es Bot... Botardo. Ya, pero él tiene la prioridad. A ver, entonces esto acá. Lo mejor que puedo hacer... ¿Qué es lo otro? Ah, pero es que tendría que jugar Lo que pasa es que para, para poder activar a Thanos Tendría que jugar las tres gemas acá Y no, no tengo espacio Ok, esto así Esto acá Y esto acá Y creo que no hay más por hacer vamos. Y me la juego con todo acá Si tira América Chávez Llega a 12 14 Yo estoy llegando a 14 Y más todavía Vamos a ver A ver, let's go, let's go O sea que si tuviese Shang-Chi Lo hubiese puesto a Shang-Chi en su lugar ¿eh? Ok Bien Vamos, vamos, vamos Viejo, se gana, se gana Let's go, let's go, let's go Let's go, toma, perro Toma Listo 8 cubos más Vamos Victoria. Vamos viejo Tenemos que acercarnos Al rango 80 De una vez No es lo mío La verdad eso Ok Parece bote esto acá ¿Qué es lo que puedes poner Si no tienes acá? Khan? Eh, ¿Cuál era la carta Que podías poner? ¿Sailog de repente? Bien aquí hay varias cositas buenas Puesto para acá el Atilan, está bueno ponerlo en este lado igual y ya, para que no se vayan a joder las cartitas ok vamos a ver ¿ya viste el trailer del DC Dual Force? sí, hace como dos semanas lo he visto el trailer es el mismo trailer que pusieron hace tres años, en la misma vaina no hay nada diferente, la misma solamente que lo han vuelto a relanzar el trailercito nada más Y el tipo quedó con un chinchón en el ojo dice... Ah, pues lo mínimo. Pues ese está bueno. Igual acá lo pongo esto así. Galactus igual me va a dar mucho power ahí. Incluso hasta te diría que podría jugar sin problemas. Eh, sin Galactus acá, eh. Oye, no juega nada, huevón. Me está, me, me está asustando esto, ¿eh? No está jugando nada, viejo. ¿Cómo está, Andresito? Todo bien, gracias. Eh, puede ser un juego, pero no creo que vaya a estar nivel de snap en audiencia. Depende cómo lo... Es que va a ser diferente el estilo de juego que va a tener. Lo que pasa es que en este juego dice que es más parecido al Wendt. Se parece más al Wend y a otro juego más También que mencionaron que no recuerdo ahorita cuál era Soul, Soul Forge o algo así creo que mencionaron Tiene como que una combinación Supuestamente son dos héroes mm, Podemos poner Wave acá si queremos Ah claro, tendría que poner esto ¿Qué podría hacer acá? Esto así que se destruya todo Y tenemos para lanzar Galactus al medio mejor Claro la vaina es que Tú pones dos héroes Tú pones dos héroes ahí Y esos héroes tienen unas cartas que juegan Y a la vez hay unos eh, accionables Que son como tipo hechizos o algo así Odín El problema es que él No me va ganando Ahorita si quisiera puedo jugar Galactus acá Pero si sí le puedo jugar Galactus Pero el problema es que A ver 3, que se muere acá Claro 3, 4, 5 Muerta se queda en 1 Con los, con los Hulk ahí estoy tranquilo, eh De repente ni es necesario jugar Khan acá Claro, puedo jugar muerte más otra cosa, incluso Vamos a jugarlo así Oye, no juega nada, weón What the fuck te está rarísimo esto Solamente le queda para jugar shang nada más Si voy a jugar esto debería jugarlo así en todo caso Primero vamos a ver qué cosa tiene Yo creo que lo jugaría de frente ¿eh? Porque ya aprovechando de repente que no se está retirando Hace esta hueá así nomás Si él quiere tirar un shang y matarme los Hulk Pues ahí Null se va a mamar también A ver, dale No tiene nada más, ¿no? Bueno Igual seguimos bien Pero ya, ya, ya, ya... ya. <risa> Oye, ¿qué cosa estaba pasando acá? Acá lo importante es la mentalidad que tienes cuando tienes mala suerte. Si te dejas pisotear con 10 mala suerte, pues estás jodido. Ok. Ahora sí, por ejemplo, nos ha salido la cosa buena acá. Chiquito. Y esto lo puedo lanzar así. ¿Ok? Está bueno tirar yondo con wave acá. A ver, estamos bien. Nada, nowhere. Sea maleado, pues viejo. Ya, este va acá. Podemos tirar este perro de todas maneras aquí, eh. Necesito ganar la prioridad acá. Vamos. Uy, menos mal que lanzó Polaris ahí, viejo. Pudo haberme cortado con eso, ¿eh? Mira, que estábamos empate en todos lados y me lanzaba Polaris. Bueno, de repente no tenía prioridad, ¿no? Oh, Vamos bien. El tema acá es que yo voy a tener prioridad. Mm, lanzarle Antman sería buena cosa acá. A ver, ahora sí parece que viene una partida interesante. Yo tengo prioridad así que no tengo ningún problema en activar Galactus acá. Así tenga Debris o lo que sea. No importa. No tengo muerte, Null, ni Valkyria. Bueno, esperemos de que salgan. Esperemos que sí. Tenemos Shang-Chi, eh. Eso no está mal. El hombre está ahorita pensándolo, verdad. Si él tira al medio me gustaría también. No jugó nada. Sí, la mayoría no se espera exacto. Ay, de nuevo. Se está crasheando duro esto, eh. Ya. Lo que puedo tratar de hacer acá de repente es tirar solamente esto ahorita. Y dejarlo seteado para la Valkyria en todo caso. Ojalá. LOL LOL No está jugando nada viejo Null Bueno eso me está comenzando a poner un poco nervioso ¿eh? Mira acá puedo jugar todo eso Si quiere tirar Shang-Chi al final Tendrá infinite Out? Yo no puedo hacer nada si tiene infinite Out. A ver a cuánto llevo acá 3, 6, 9 15 puntos sería lo que yo llegaría. Y si él tiene ínfino no le gano jamás. Pues me puede ganar acá por eso. Lo otro es que le tire qué cosa, ¿no? Ni Thanos, ni null, ni nada ahorita, no, nadie gana acá. Es un problema. Pero bueno, si tiene. A ver, espérate, ¿qué ha lanzado él? Supuestamente no debería tener ínfimo con lo que ha lanzado, eh. De algo de 12 pasa a 17. Ya, pero pues, ¿con qué va a hacer? Vamos. Si tiene dos cartas, ya. Esa es buena cosa, ¿eh? Es buena cosa. ¡Ah! ¡Toma, perro! Que la, se la quería llevar fácil, ¿eh? Se la quería llevar fácil este perro, viejo, ¿eh? Y bien muchachos, hemos terminado justamente la jornada con este masito. A mí la verdad me ha gustado bastante. Es un mazo que sin duda alguna vas a llegar a rango 100. O sea, esto de acá... Es un mazo súper poderoso Tiene muchas estrategias, tiene muchos counters Tiene muchas cartas buenas, acá tiene los 3 Big Bats O sea, es un mazo bastante completo Claro que no todo el mundo lo tiene Pero espero que en algún momento ustedes puedan llegar también a tenerlo Y lo puedan disfrutar Sé que este video no es para todo el mundo Porque la verdad, tener 3 Big Bats ahorita no es fácil Pero para la gente que ha comenzado Y que ha seguido un camino similar al mío Seguramente ya debe tener los 3 Big Bats Incluso he visto que ya varios streamers también Que estaban más o menos en el, al mismo nivel de colección que yo ya tienen los tres Big Bats Y tienen las demás cartas también para estar divirtiéndose con este mazo Es un mazo increíble Es un mazo genial Es como que tienes todo el poder del mundo Lo tienes ahí eh, justamente en este masito Y se siente muy bien jugarlo La verdad que me ha, me ha llevado a tener mucha cantidad de cubos ganados Así pues que, que el día que lo tengan Si es que no lo tienen todavía Pues está bien recomendado para que ustedes lo puedan jugar Se puedan divertir La puedan pasar súper bien Y sobre todo puedan ganar partidas Pero bien muchachos Si tienen alguna duda o consulta la pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y si no también lo pueden hacer en las transmisiones en vivo estoy de lunes a viernes por las noches transmitiendo justamente en la plataforma morada el enlace se encuentra en la descripción de este video, así que ya sabes nos vemos allí un abrazo para ti